Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. El día de hoy comenzamos el primer repaso, y esta es la introducción. Hoy comenzaremos una serie de sesiones de repaso. Cada una de ellas abarcará cinco de las ideas ya presentadas, comenzando con la primera y terminando con la número 50. A cada idea. Le siguen un breve comentario que debes tener en cuenta al hacer tu repaso. Durante las sesiones de práctica, los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera. Comienza el día leyendo las cinco ideas, incluyendo los comentarios. De ahí en adelante, no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar con un cada una de ellas por lo menos una vez. Dedica dos minutos o más a cada sesión de práctica pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después que los hayas leído. Haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las cinco ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Sin embargo, Asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. No es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica. Trata más bien de enfatizar el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión. Después de leer la idea, y sus comentarios. Los ejercicios deben hacerse a ser posible con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo. Hacemos hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica debido a la etapa de aprendizaje en la que te encuentras. Es necesario, sin embargo, que aprendas que no necesitas ningún ambiente especial donde aplicar lo que has aprendido. Tendrás más necesidad de tu aprendizaje en aquellas situaciones que parecen desagradables que en las que aparentan ser apacibles y serenas. El propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas y para que cures toda aflicción e inquietud. Esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte. Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y finalmente, aprenderás que no hay límites con respecto a donde tú estás, de modo que tu paz está en todas partes, al igual que tú. Notarás que, para los efectos de este repaso, algunas de las ideas no se presentan en su forma original. Úsalas tal como se presentan aquí. No es necesario volver a las lecciones originales, ni aplicar las ideas tal como se sugirió en ese entonces. En lo que ahora estamos haciendo hincapié, es en la relación que existe entre las primeras 50 ideas que hemos presentado hasta el momento y en la cohesión del sistema de pensamiento hacia el cual te están conduciendo. Así pues, que continuamos con la lección número 51. Y el repaso para el día de hoy abarca las siguientes 5 ideas. Nada de lo que veo significa nada nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo, y eso, y solo eso, es lo que veo. Eso no es visión, es meramente una ilusión de realidad, porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios, porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño, y no quiero ver basándome en ellos. No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo, pero sí tiene sentido que me desprenda de ello y dé cabida a lo que se puede ver, entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto, solo con estar dispuesto a ello. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? Estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Lo que yo llamo mis pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a abandonarlos. Elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. Hago de todas las cosas mi enemigo, de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. No me he dado cuenta del mal uso que he hecho, de todo lo que veo, asignándole ese papel. He hecho esto para defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. Estoy dispuesto a abandonarlo. Y David nos dice, De una muy bella manera hoy, nos abrimos al reino de los cielos, al poder de la mente, a la totalidad de la mente divina y el reino de los cielos. Vemos que la negación no puede ser parcial. Si niego la realidad, estoy utilizando mal el poder de la mente, el poder que no tiene límite. El ego es un intento de negar la realidad y al creer en el ego la realidad se oscurece y la realidad no se puede comprender parcialmente, negar cualquier parte de ella significa perder la conciencia de toda realidad. De manera que invitamos al Espíritu Santo para comprender la totalidad de la realidad para aceptar que la mente es demasiado poderosa para estar sujeta a ninguna exclusión. Para admitir que nunca podré excluirme a mí mismo de mis pensamientos. Cada encuentro con un hermano, ya sea en el pensamiento o aparentemente en la forma, es una oportunidad de bendecir. Cada percepción errónea es una oportunidad muy profunda petición de ver al Cristo, de dar el Cristo, de extender el amor sin excepciones. De despejar de dudas y errores a la mente que cree en ellas. Esta mente no puede ser verdad, no puede ser lo que soy, y viene a mí según lo deseo. Cada respuesta que das está determinada por lo que crees que eres y lo que quieres ser es lo que crees que eres. Lo que quieres ser, entonces, tiene que determinar cada respuesta que das. Hoy experimentamos la coherencia de todas las palabras que nos vienen de Jesús. Cada lección que Jesús nos ha dado está perfectamente entretejida, diseñada con un solo propósito, una sola razón. Completa libertad de la mente. Escape completo del tiempo lineal. Escape completo y total de cualquier tipo de error. Hoy permitimos que estos pensamientos rueden por nuestra mente, abriéndonos al amor y a la luz que trascienden mucho más allá de este mundo de percepciones. Nada es tan cegador como la percepción de la forma. La percepción de la forma significa que la comprensión se ha oscurecido. Estas primeras lecciones despejan la mente de los desechos que hicieron la percepción estas lecciones juntas empiezan a despejar los pensamientos del ego para que los pensamientos reales los pensamientos que pienso con Dios puedan venir completamente a la conciencia y así hoy me sumerjo dentro mientras permito que estas bellas cinco lecciones rueden por mi mente, despejando en la mente un sendero glorioso al reino de los cielos, al reino de los cielos en mi interior. Permitimos a estos pensamientos rodar ahora mismo en nuestra mente. Nada de lo que veo significa nada. Le he dado a lo que veo, todo el significado que tiene para mí. No entiendo nada de lo que veo. Estos pensamientos no significan nada. Nunca estoy disgustado por la razón que yo creo.